Los residentes del sector Jesús de Nazaret esperan ser incluidos en el plan de asfaltado que anunció el gobernador de la provincia de Duarte, Juan Antigua Javier, que venía para esta ciudad de San Francisco de Macorís. Claro, nosotros tenemos, como tú puedes ver, no echaron a hacer ahí con tele, no hace falta, la con el gobierno que no tomen en cuenta, que no lo dejen afuera como hacen a veces, que se lo cogen para pa los pendejos, a los pendejos lo dan afuera y pues las conexiones se lo ponen a los otros. Nosotros esperamos en Dios, y en el gobierno, que nos metan, que nos incluyan en el asfalto, porque miren, vean, ellos nos echaron hacer y contenia ahí, en esa calle aquí, miren, esta tiene, y nosotros no merecemos eso, nosotros no somos tan malos, creo yo. Queremos que nos hagan, nos, que nos hagan el favor de afaltarnos esto. Ya te hicieron hacer el contene, con Dios y la Virgen tengo la fe en Dios que nos van a afaltar esto aquí. Lo que queremos es asfalto por aquí, porque nosotros tenemos aquí hacer y contener ya, y tengamos luz 24 horas. Lo que no hace falta es que nos, pongan, nos echen el asfalto al gobierno y a todos los que nos están viendo, que metan mano. NTN, su noticiero regional. Robinson Polanco.